tienen que hacer un proyecto nuevo, porque lo que hay ahí en Reconstrucción con Cambio, más bien son bastantes trabajadores que ya han adquirido ya su formalización y ya trabajan de 8 a 5. Ya no hay esa responsabilidad en los programas que son 24 o 7 y se dedican exclusivamente a sacar los proyectos. Proyecto a la calzada, el drenaje pluvial, los proyectos emblemáticos que para nosotros son fundamentales, agua, que es una planta de tratamiento de aguas residuales y las plantas de tratamiento de agua potable. O sea, no estamos pidiendo mega edificios, megas cosas, estamos pidiendo cosas básicas creo en este momento si nos unimos congreso de la república gobierno nacional y gobiernos subnacionales podemos hacer un cambio que nunca nadie lo ha hecho y creo que ese debe ser la agenda del perú y creo que este ejemplo donde la presidencia la vicepresidencia y los congresistas de nuestra región nuestros cinco congresistas que venimos trabajando día a día lo pueden dar fe y también nuestros congresistas que vienen de, de, de otras regiones con lo cual creo que puede ser el sentir de un debate importante que nos podría ayudar a todos, inclusive de repente a la asamblea en pleno de gobernadores regionales, que podríamos tener ahí una reunión importante, para poder de una vez por todas tocar problemas que a nosotros nos aquejan. Yo voy a manifestar más que problemas, soluciones. Y de pronto acá la idea es tocar en qué manera nos juntamos, en estos cuatro años de trabajo para poder sacar adelante nuestro país porque lo que está sucediendo en Lambayeque estoy seguro, sucede a lo largo y ancho de las 25 regiones, 196 provincias y 1874 distritos o sea, esto es lo mismo que sucede hay que ver el lado bueno de todo lo que está pasando y esto creo que debe ser por un plan de cierre de brechas es el primer punto que debemos de tocar amigos la brecha social que vive nuestro pueblo es el verdadero enemigo el enemigo de un peruano no es otro peruano, es la brecha social y eso tenemos que tocarlo. mecanismos y forma de financiamiento queridos amigos, para que el gobierno regional pueda hacer un endeudamiento internacional para cerrar brechas, tengo que pasar por toda la rémora que significan los ministerios nacionales no me parece justo porque nosotros tenemos que solucionar problemas de agua, de desagüe de basura, de planes hidráulicos, temas que están concebidos dentro de la destrucción de todos los años, lo que nos pasa con una simple lluvia. Chiclayo ha soportado 10 milímetros por metro cuadrado, por si acaso, no es gran, no es gran cosa. Lambayeque ha tenido puntos de 50 a 60 metros, milímetros por metro cúbicos. Nuestro río la leche, que es el que se ha desbordado, ha llegado a 400 metros cúbicos por segundo, que es la velocidad. Sin embargo... En épocas fuertes llega hasta 1.200 metros por, por metros cúbicos por segundo. O sea, lo que ha habido hoy día en realidad es una pequeñez de lo, del embate de la naturaleza real que nos podemos tener en cualquier momento. Si ahora que estamos advertidos, si ahora que nosotros ya sabemos la realidad no actuamos, si sí somos cómplices, si en cuatro años nosotros no hacemos algo real, significa que nosotros Habremos cobrado mal al Estado y le hubiéramos estafado a nuestra gente. Presidente, ¿qué traen para Chiclayo, para la Mayeque? Nosotros traemos este, víveres para la Mayeque. ¿Cuántas toneladas? Y... Son como 12 contradas, pero sobre todo lo que nosotros queremos como congresistas es ser un puente entre, entre la autoridad y el congresista. Y a raíz de lo que estamos viendo también hacer legislación, ¿no? lo, que acaba de decir, lo que acaba de decir el gobernador es muy importante. Yo tengo entendido, estuve el otro día con la, con la presidenta y el primer ministro, y están, están ya haciendo una transformación en reconstrucción con cambios, porque no ha funcionado. Ha debido hacer ¿no? actividades o desarrollar proyectos de infraestructura de, ¿no? estratégico, como por lo que tiene que ver con desastres naturales y otras cosa más. Creo que eran destinados para otro, otro lugar, colegios y también enfermedades. Entonces, este... Esa es una de nuestras tareas, ver legislación al respecto y ser un nexo entre las autoridades locales, la autoridad central también, ahí hemos coordinado con el Ministerio de Defensa y con UNDESI y le vamos a llevar todos los requerimientos que vamos recibiendo. lo hizo el y todas las instituciones que tuvieron no trabajaron en la norte del país? en el Congreso hay una presidencia que se han organizado para ese fin. ¿Usted va a, hacer, va a darle seguimiento para que se cumpla y se evite ese tipo de desastres? Bien, primero agradecerle porque no han venido con las manos vacías, han venido con 13 toneladas de comida y eso es importante. Segundo lugar, el compromiso que ahora tiene el Legislativo de poder ponernos con el Ejecutivo para poder sacar adelante este proyecto emblemático que representa disminuir la mortalidad, en todo el daño que nos pueden hacer en el Valle de la Leche. Se llama el proyecto de la calzada. El proyecto de la calzada, amigos, tiene muchísimos años. Tiene, tiene componentes a nivel de la calzada, a nivel de la tipampa, tiene a nivel de todos los componentes para poder represar, hacer eh, equipos de protección también a nivel de, los, de, los, de, los, de la ribera de los ríos, pero sobre todo eh, hay unos componentes que representan eh, los, eh, toda la estructura, la estructura hidráulica laminada para que disminuya la fuerza con la que viene el agua en épocas de lluvia. Y además también represar esa agua para que pueda eh, ser usada para el componente de la agricultura. O sea, tiene en realidad muchas ventajas y creo no hacerlo, es ser más de lo mismo. Gobernador, pero ya sabemos que ha habido eh, gobernadores, presidentes regionales, congresistas, y este proyecto nunca ha llegado a buen puerto. Usted va a buscar un compromiso ya, ya, como se dicen, ir a, a exigir, porque no puede ser que todos los años las personas se vean perjudicadas por estos desbordes. Ha habido un componente social porque la parte de Mochumía de Viejo, la parte que representa la zona alta de la Quipampa, ha habido una cierta reticencia al respecto. Nosotros el día sábado estamos yéndonos personalmente a conversar con la ciudadanía de esta zona altandina para que sepa la importancia de hacer esa presa. Esas presas de laminación no solamente sirven para solucionar el problema del río Cuesta Abajo, sino también para poder unificarlos a ellos en lugares adecuados, donde puedan tener y asegurar el agua todo el año y tener sus tierras de manera adecuada. No lo que está pasando en este momento, donde ellos no están siendo seriamente damnificados y también Cuesta Abajo, lo que vemos es Mochumí, Pacora, Illimo y toda la parte de Morrope totalmente destruido producto de este problema del río La Leche. Muchas gracias.